Vamos a empezar con esto. Eh, los tiempos. Parece que están más o menos bien, aunque está claro que dentro de objetivos solamente son 40 segundos. Lo que quiere decir, me gusta que en cala este cuenta, grupo muestren cuenta. interés. Eh, Que está bien, está por ahí. Eh, no es que esta mañana los de esta mañana Que Dios les guarde la vista Y la, el interés la por la asignatura es que Porque no estaban allí eh, Sí, vamos a ver Varias cosas Ahí 40 segundos solo es poco Lo que se ve claramente Hay una cosa así de lejos Es que no habéis puesto Ninguna flecha en los gráficos Lo que significa Que son estáticos todos los jugadores Cuando hay alguien como este Que es diferente Podríais haberlo puesto como... Eh, un cuadradito en vez de un círculo vale y está bien que sea de otro color el objetivo favorecer el equilibrio favorecer entonces que le ayudas para que se quede quietos piensa en qué es lo que quieres hacer favorecer el equilibrio no sé trabajar el equilibrio o algo así Esa región, ¿eh? para el lobo atrapar un compañero para no ser atrapado esto estos son son objetivos de consecución. Aquí tienes que poner, o sea, un, son como objetivos de consecución más completos. En el meta tenéis que decir qué es lo que hace la, la condición la de victoria. Condición, o sea, lo que te da que, se, que ganar. Eh, cuando ocurre tal cosa. Cuando los pillas ah. que lo pillar a, a todo, a pillar. A... Sí, pero es que es aquí el pone de... a alcanzar el, la, la mayor cantidad. El no. final del juego. ¿Cuál el es final, final del juego. juego. No, pues, alcanza sí, sí. El lobo alcanza. Cuando alcanza a más. A la mayor, sí. Cuando alcanzan la mayor cantidad el mayor, el número de... De, de alumnos posible. y serían jugadores, no, tú piensas jugadores, no son alumnos, pero vaya, eh, piénsalo que seguro que lo puedes poner mejor. Eh, motiva el aprendizaje, bueno, otras cosas. Pasos, estamos menos bien. Que pongáis, que pongáis algunos contenidos motores, no está mal. Pero si ponéis bien los objetivos, no es necesario poner tanto los contenidos motores. Las sanciones sí, parece que lo había hecho con una letra un poco más pequeña. Y la regla no subirse, no obstacularizar. Bueno, eh, eso más bien son infracciones que no pueden saltarse. No es como se desarrolla el juego. Pero bueno, está más o menos aceptable. Eh, los gráficos es lo que está mal, que tenéis que haberlo puesto eso. ¿Vale? Eh, pues venga, vamos a empezar. Sí, la leyenda que la han puesto es demasiado chica. Eso es ilegible. Pensar que, que lo que tenéis que hacer es que sea todo mucho más. Mucho más visual. Aquí la leyenda es demasiado pequeña. Esto para un póster no merece la pena. ¿Entendéis? Venga, vamos. Vamos. Somos el grupo 4, ¿vale? Estamos compuestos por Rocío. 8, 8, ¿verdad? <risa> el grupo 8 estamos compuestos por Rocío blanco y yo. Y nuestro juego es ¿Qué hora es el señor Lobo? ¿Vale? ¿Había reloj, reloj, no? No. Creo que poca gente habrá jugado este juego. Hay, por vale, pues consiste en que una de vosotras va a ser un lobo. Bueno, vamos dividiendo a grupos, así que en este caso habrá dos lobos. Y el resto va a ser alumnos. Vale, pues entonces las alumnas deberán preguntarle al señor lobo qué hora es el señor lobo. Y el lobo deberá decir un número, que será el número de pasos que tendréis que dar hacia el lobo. Y cuando eh, vuelvan a preguntar a los alumnos al alumno, qué hora es enseñar el señor lobo, una de las veces el lobo deberá responder eh, la hora de comer. Entonces el lobo deberá de pillar a cualquiera de los jugadores y a quien pille si la queda después de lobo. Vale, pues nos vamos a dividir en dos y vamos a utilizar las dos mitades de campo. Los alumnos van a estar colocados en la línea del centro y los lobos cada uno en una portería, ¿vale? Así que nos dividimos, corazón y diamante y pica y trabaja. Corazón. corazón y y diamante. Y diamante. Mm. La, yo diamante. Yo diamante. Corazón y diamantes eh, cuando Y el juego El lunes no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay la teoría de tenemos la teoría del mundo, Son cuando hay las fechas del juego no me que que un días de separación... ¡Todo Maite, entonces habéis cambiado en el siguiente? Sí. Vale, que es el día de la de verdad que con el sí me tienen loca por día, digo, que vendré ese día? Pero yo, lo que me hicieron no este, es que el precio era Toma ah, y de de... De... De... Ah, el... Ah, Toma sí. el... Me ¿no una...? ¿O una que tamaño fútbol pero Una vez, vale, vale... Darle vale. a alguien con quién? Supuestamente.. de poco! ¡Puede ser de poco! de ¡Era el que el que se ha ¡Era el que se el que se What? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, hey.